Para ver un vídeo hacemos clic aquí. Paramos el vídeo así. Vamos hacia atrás así y hacia adelante así. Podemos verlo otra vez haciendo clic aquí también. Es bueno para aprender más. Para verlo a más o menos velocidad, hacemos clic aquí y para verlo con más o menos volumen, aquí. Para leer las palabras que se dicen en el vídeo, hacemos clic aquí y aparecen abajo y a la derecha del vídeo.